Es la persona del mundo que en su área de conocimiento tiene mayor impacto, que es citado y referenciado más veces más veces en todo lo que tiene que ver con la medicina forense, medicina legal y aplicación de la genética a la, a la, a la salud mental. Es una persona que tradicionalmente es catedrático de, de, de medicina legal en la Universidad de Santiago de Compostela... Dirige un centro de genómica ahí en Santiago de Compostela y es una persona que tradicionalmente se ha eh, orientado en su vida profesional a aspectos que tienen que ver con la aplicación de la genética a la medicina y mucho que ver con la oncología. Pero en estos últimos años, por interés personal y porque eh, eh, eh, ha despertado en él una serie de cuestiones que, que, que, que quiere resolver, ha dedicado gran parte, gran parte de su actividad profesional y científica a todo lo que tiene que ver con los eh, trastornos mentales, la psiquiatría, la salud mental, distintas patologías, el, el, entre ellas el trastorno del espectro autista, donde ha publicado en revistas como Nature, Science, etcétera, etcétera, ha, ha dedicado, como decía, gran parte de su actividad científica al mundo de la salud mental y nosotros por ello le estamos enormemente agradecidos. Así que, Ángel Caracedo, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Eh, como le digo a Celso algunas veces, hay una enfermedad que se llama catatimia, que es la deformidad de la realidad por el afecto. Es, y esto, Celso, incurre mucho en esto, por eso no os creáis ni la mitad. Pero la verdad que estoy muy agradecido, primero, a su colaboración y la colaboración de Mara y todo el grupo de Gregorio Marañón, que son los máximos responsables de que me esté dedicando también a esta área tan apasionante de la, de la, de la psiquiatría y de la medicina. Y, y a los organizadores, gracias por la invitación, que para mí un, un placer, es un placer enorme estar aquí. Y a Covadonga, muchas gracias por que hayamos cambiado el turno, porque, porque si no, no llego al tren, que me tengo que volver dentro de un ratito. Eh, yo tengo una presentación eh, muy en inglés, lo tengo para un guión, no le hagáis ni caso a lo que voy a poner. Eh, lo tengo más bien para orientarme yo mismo. Eh, quiero explicaros qué es la genética en el, en el TEA, qué es la genética, qué representa, cuáles son también sus limitaciones y qué podéis esperar de ella, porque lo que menos me gusta de la vida es crear sobre expectativas. Y, y por eso quiero empezar contando que somos genes y ambiente, no solo somos genes. El, el, el ambiente también nos condiciona a lo que somos. Después yo os hablaré cuánto somos genes y cuántos somos ambientes. Pero sí deciros que todo lo que son trastornos del espectro autista son trastornos predominantemente, pero no solo genéticos. Esto no quiere decir que se hereden o que se hereden siempre, sino solamente un porcentaje. Eh, normalmente es importante encontrar los genes. El cáncer es un problema genético, completamente genético. No siempre se hereda. Hay un porcentaje de cáncer hereditario, pero siempre es un problema de los genes. El TEA no tanto, pero es también mayoritariamente un problema de los genes. Conocerlos, es lo que pasa, es bastante importante. Primero, para entender lo que pasa. Entender lo que pasa es la primera manera de buscar una solución a un problema, si no estamos perdidos. Eh, lo segundo, porque sabemos que el TEA, como todos los trastornos y toda la medicina, es heterogéneo. Hay muchísimas cosas detrás. Y lo clasificamos simplemente por un conjunto de síntomas clínicos predominantes, como hacemos en toda la medicina. Y estaría bien saber o poderlo eh, clasificar de forma más acorde a lo que realmente está pasando. Segundo, porque como sabéis, habéis visto y muchos lo sufrís directamente, ligado al TEA también a veces hay muchas comorbilidades, hay gente que tiene epilepsia, gente que tiene discapacidad intelectual, gente que tiene problemas metabólicos, gente que tiene problemas cardíacos. Es importante saberlo y es importante poderlo prevenir. También porque cada vez que encontramos un gene, encontramos una nueva diana para poder hacer fármacos, lo cual también es interesante. De eso también os hablaré. Y también porque la gente tiene derecho cuando tiene un niño con un problema de este estilo y quiere tener otro, saber qué riesgo tiene y saber qué probabilidades tiene y qué puede hacer. Pero, ¿qué es la genética? ¿Y qué es el ADN? ¿Me dejáis que lo explique en dos palabras? Para que todo el mundo lo entienda, eh, sean médicos, biólogos o no, que a los biólogos tampoco le vendrá mal. Eh, a los médicos seguro que les viene bien, esto sí que estoy seguro. Eh, eh, mirad, el, eh, cuando comenzó la vida... Bueno, la Tierra, sabéis que se formó hace 4.500 millones de años, hubo un Big Bang hace 15.000 y se formaron las, los planetas, las estrellas, apareció la Tierra. Muy, muy poquito después de que la Tierra se formara, apareció la vida en la Tierra, en forma de una molécula que llamamos ADN, un ácido nucleico. Hay gente de, que dice que vino de fuera, se llaman exobiólogos que yo creo que están perdiendo el tiempo. Eh, eh, eh, lo más probable es que apareciera aquí mismo. Y es la definición biológica de vida. Todo lo que tiene vida tiene ADN y lo que no tiene vida no tiene ADN. Una piedra un plástico no tienen vida, no tienen ADN. Una bacteria, una planta, eh, una, una, un gusano, una abeja, nosotros tenemos vida, entonces tenemos ADN. Es una molécula que para que la entendáis siempre bien, eh, sabéis que es una molécula que está dentro de nuestras células, en el núcleo de nuestras células. Es como un hilo muy largo. Imaginaros que el ADN de una célula nuestra, y tenemos billones de células, hay que mirarlas por el microscopio, mide un poquito más que yo. El ADN de todas nuestras células darían para ir a la luna y volver seis veces. Y, pero para que lo entendáis bien, eh, claro, es muy fina, porque si es tan larga que entra ahí dentro, ya puede ser fina. Y está como a presión, allí metida. Pero para que lo entendáis siempre bien, es mejor entenderlo como un libro. Un libro grande, yo creo que más grande que este hospital, sí que calculé que tiene la altura de la Torre de Hércules. Pero es un libro que sabéis que está en 23 tomos, que son nuestros cromosomas, y que todo el alfabeto del libro son cuatro letras nada más, la A, la T, la C y la G. Las palabras del libro son de tres letras. Dice, por ejemplo, TTA, ACG, va diciendo cosas. Y los capítulos del libro que tienen instrucciones... Por ejemplo, que se taga la retina, que se taga la hemoglobina, que se taga la neurona, que se tagan las conexiones de las neuronas. Le llamamos genes. Y en nuestro ADN tenemos aproximadamente 22.000. Lo tenemos igual en todas las células del cuerpo, pero no en todas las células los genes se expresan igual. Imaginaros, por ejemplo, que la instrucción para el ácido clorhídrico, que la tienen las células del estómago y la tienen también las células del cerebro, a la célula del cerebro se le ocurriera echarlo. Se nos fundía el cerebro y, y, y por eso, y por eso ese, inform ese, ese capítulo en las células del cerebro lo tienen anulado, lo tienen reprimido. A eso le llamamos regulación. Hasta aquí lo habéis entendido muy bien. El ADN, eh, os decía que era como un hilo, pero en realidad son como dos hilos enrollados. Eh, siempre enfrente de una A hay una T y siempre enfrente de una C hay una G. Y esas mismas, letras, esas mismas palabras tienen la misma información. Los dos hilos es muy fácil que se separen. Y si por ahí hay astestesiges, de un hilo salen dos, y de dos cuatro, y de cuatro ocho. Eso es la vida. La vida es la capacidad que tiene esa molécula para poderse dividir. Y así empezó la vida. La molécula se dividía, se dividía, se dividía. Era una vida muy aburrida, pero era vida. Y, y el libro de la vida tuvo que decidir dos, instru dos instrucciones curiosas en sus capítulos. Uno fue la muerte. La muerte de la célula y la muerte de los individuos. Hay muchos capítulos que se dedican a la muerte. La muerte está programada y es lógico, porque sin muerte no podría haber vida. Eh, vuestro, vuestros intestinos, ahora que me voy a Galicia, si las células no, no se muriesen, podría ir, a Galicia, podría ir con ellos hasta Galicia y volver tres veces. Y no podríamos vivir. Cuando falla algún capítulo de muerte celular, le llamamos cáncer. La muerte es consustancial en la vida, pero también es consustancial otra cosa. El libro de la vida diseñó que en cada división celular, y de padres a hijos, siempre tenemos la mitad del padre y la mitad de la madre, más siempre algo nuevo, le llamamos mutación. Eh, el objetivo siempre lo hay, está diseñado biológicamente. De hecho, al principio estaba diseñado a lo bestia. En esto que os conté, al principio la mutación era brutal, era tan grande que se tuvieron que meter otros capítulos en el libro para controlar eso, que le llamamos, que le llamamos genes reparadores. Cuando fallan es causa también de cáncer. Pero eh, tenemos siempre mutación. Mutación es que cambie alguna letra o que cambie alguna página del libro, a veces hasta algún tomo. Y el motivo es para ser distintos. Eh, es vital ser distintos, porque si en una especie son todos iguales, Viene un virus o viene un cambio climático, viene un tóxico y se mueren todos. Y por eso tiene que haber variabilidad para que una especie pueda sobrevivir. Es diseño puro biológico. Cuando hay una mutación, a veces no pasa nada. La palabra puede no cambiar. Eh, puede ser una tontería, puede que tengas el pelo un poco más rizado o el hígado un poquito más pequeño. Eh, puede ser neutral, puede ser también causa de un problema o causa de una ventaja selectiva pero es parte del diseño y como tal hay que aceptarlo. Primer y único mensaje importante de hoy. Muerte y problemas son consustanciales a la vida porque son parte del diseño biológico. Eh, ¿Cómo es una mutación? Lo entendéis bien. Imaginaros que cambie una letra en una frase que dice «Con ese sol hay más luz». Si cambia por una o por una, es otro mensaje. Ya no digamos si se pierde una letra. Porque entonces, como, hay que, como las palabras son de tres letras, mirar qué frase sale, que no tiene sentido. Y eso es lo que hace la mutación. Las mutaciones no son le solo letras. En el, a veces son de hojas del libro o grupos de hojas del libro. Puede pasar perfectamente que nuestros hijos, seguro, que a veces tienen alguna hoja de más o alguna hoja de menos, o un grupo de hojas de más o un grupo de hojas de menos, sobre todo en sitios donde hay hojas repetidas, que le llamamos variante de número de copias. No sabemos por qué, pero en nuestro genoma, en nuestro libro, hay a veces eh, páginas repetidas. Ahí es bastante fácil que se gane una copia o se pierda una copia. Y como siempre pueden pasar dos cosas, que no pase nada, o que sea bueno o que sea un problema. Y así empezó la vida, eh, gracias a esa mutación y gracias a la variabilidad que se fue creando, apareció toda la diversidad de vida que hay en la Tierra. Apareció todo lo que os rodea. Y si consideráis la vida en la Tierra como un día, como 24 horas, nosotros llevamos aquí menos del último minuto. Somos muy parecidos físicamente, somos una especie muy nueva. Eh, hemos acumulado muy poquita mutación y tenemos muy poquita diversidad. De hecho, somos una especie en grave peligro de extinción biológica. Bueno, los humanos somos tan listos que somos capaces, buscamos otros peligros de extinción biológica antes, o sea que no hay ningún problema. Pero, pero eh, mirad si, somos, si, si, si vemos todo irreal, que dos hormigas, dos abejas, dos lombrices, dos lo que queráis, dos chinos, son más distintos entre ellos que dos europeos entre nosotros. No digo españoles, europeos. Y diréis, ¿y por qué nos vemos distinto? Porque siempre nos miramos para nosotros y no miramos para las lombrices, ni para las abejas, ni para los chinos. Eh, esto es simplemente esto. Cuesta también seguramente de supervivencia. El caso es que aparecimos. Somos primates, somos seres sociables. Eh, eh, yo no sabía que tenía aquí esta diapositiva, pero ya que la tengo la voy a contar. Eh, nos diferenciamos algo de otras especies. Bueno, todas las especies somos distintos. Tenemos seguramente una cosa muy importante, eh, el Homo sapiens, eh, que es que tenemos lenguaje. Apareció también por una mutación en un gen que se llama FOX2, eh, antes de los humanos. Nos permitió articular. Esto nos dio muchas ventajas de comunicación. Eh, tenemos mucha curiosidad, pero los animales también son curiosos, nosotros somos ultra curiosos. Eh, disfrutamos de la belleza, esto sí que lo hacen pocas especies, disfrutamos de una puesta de sol, de una música, pero eso se inventó el arte y la música, y nos espabiló la creatividad. Y lo que, tenemos una cosa muy curiosa, que es la única especie que tiene sentido de la trascendencia. Aquí en charlas anteriores salieron temas de ética, es la única especie que se pregunta qué hay después de la muerte. Para esto apareció la religión, la ética, nuestros comportamientos, nuestros códigos de conducta. Y sí que es lo que es absolutamente sorprendente es que es la, la especie que teniendo tan poquito tiempo y tan poquita diferencia física, tengamos tanta variabilidad de comportamientos, de emociones, de cualidades, los hay dispersos, los hay concentrados, los hay más abstraídos, los hay más exigentes, menos exigentes, más meticulosos, veis la variedad que tenemos. Y no digamos de emociones, no hay que ver la cantidad de boticones que estamos usando todo el día y que podríamos usar más. Esto sí que es tremendamente característico de nuestra especie. Y seguramente algo muy importante que implica nuestra supervivencia también como especie. Y, y algo que es importante mantener. La mayor parte del teano es más que una expresión de esta variabilidad. Y que es muy importante porque simplemente somos variablemente distintos. Y es importante para la propia especie. Ya lo que no entiendo muy bien es porque el sistema educativo trata de hacernos de todos iguales, cuando la naturaleza nos quiere distinto, pero esta es otra historia. Y, y, y esto es lo que somos, seres distintos por esto que os decía. Somos genes y somos ambiente. Si el libro de las instrucciones son los genes, ¿cómo influye el ambiente? Si tenemos las instrucciones en los genes, ¿lo produce? Eh, provocando modificaciones químicas en los genes que cambian lo que se dice, cambian la frase. Es como si fuesen puntos y comas en lo que se cuenta. Las modificaciones químicas más importantes son la metilación, un grupo químico que se mete en los pares CG, eh, en las letras letras que os decía que están unidas, y, y también otra cosa que se llama otra modificación química en unas, en unas proteínas que envuelven el ADN que se llaman histonas. Y es, son puntos y comas, pero pueden cambiar la frase y pueden ser causa de un problema. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. Ya veis que la cosa varía tremendamente. ¿Y cuántos somos de genes y de ambiente? Esto lo sabemos sobre todo porque los escandinavos, como son muy ordenados, esto sí que lo hacen bien. Igual bueno, nosotros tenemos más imaginación como población, que también nos viene bien. Pero ellos llevan más de un siglo haciendo registros de gemelos univitelinos separados de ambiente, gemelos genéticamente idénticos. Entonces, pueden mirar, si uno tiene cáncer de mama, el otro que también lo tiene. Si uno tiene TEA, que el otro también lo tiene. Claro, hay cosas que son más fáciles de definir y cosas que son más difíciles de definir. Se llama en genética heredabilidad a la varianza genética dividido por el total de la varianza genético y ambiental. Y está estimado no para los comportamientos, pero sí para la mayor parte de los trastornos, a veces mejor o a veces peor. Siempre sorprende mucho, y cuando se lo digo a, mí, a mis estudiantes de medicina se quedan alucinados, que, que, por ejemplo, la heredabilidad del cáncer de mama, que todo el mundo sabe, sobre todo desde que lo tuvo Angelina Jolillo, un cáncer de mama hereditario, se hereda en la población muchísimo más, eh, que la heredabilidad del cáncer de mama es nada más que el 28%. Es mucho más ambiental. Sin embargo, eh, la esquizofrenia, eh, hasta la enfermedad, eh, el trastorno psiquiátrico menos heredable, que es la depresión, se hereda más que el cáncer más heredable. En autismo, eh, las cifras de heredabilidad son muy variables. Varían entre el 50 y el 92%. La estima mejor hecha en un trabajo que acaba de salir es del 75%, que es una heredabilidad alta. Dos gemelos univitalinos, si uno tiene TEA, el otro tiene un 70% de probabilidades de tener TEA, lo cual es alto. En genética esto es muy alto. Lo bueno de la genética es que desde hace relativamente poco tiempo somos capaces de entender el libro de la vida, de poder leer las letras. Esto, esto empezó siendo gracias a este señor que veis aquí, que se murió hace dos años y que yo es la persona que más admiraba científicamente, que se llamaba, se llamaba Fred Sanger. Descubrió cómo leer las letras, le llamamos secuenciar. O sea, cómo leer ATCG, ATCT, porque hasta el año 1978, y yo ya había acabado la carrera, eh, no, se, no lo sabíamos leer. Por esto que descubrió le dieron su segundo premio Nobel de Química. Ya solo dos años después de que lo descubrió... ...es la única persona que, publicó, que recibió dos premios nobel de Química... ...pero ya se sabía, imaginaros, qué cosa tan importante era tener el libro... ...porque si ahí está la clave de la muerte, la clave del cáncer... ...la clave de nuestros problemas genéticos, la clave de nuestras diferencias... ...la clave de tantas cosas... ...ya se suponía que aquello iba a ser tan importante para la humanidad... ...y de hecho lo fue, en el año 1990 se lanzó un proyecto internacional para poder tener todo el genoma humano. Porque si os digo que es un libro como, como la Torre de Hércules, o como la Catedral de Santiago, o como este hospital, hay mucho que leer y al principio no era fácil. De hecho, los científicos de todo el mundo, que trabajaron en colaboración, eh, tardaron 12 años en tener el libro humano, del 1990 al 2002. Eh, todo, todo cambió hace cuatro o cinco años, con el descubrimiento de una tecnología que se llama secuenciación de nueva generación, que nos permite, nos permite leer libros enteros como lo, los que os digo, como churros. En el proyecto Genoma Humano tardamos 12 años, costó miles de millones de euros y trabajaron más de 15.000 científicos. Eh, hoy día, en laboratorios como el nuestro, como otros muchos laboratorios, hacemos libros de, de, de, de genomas enteros todos los días, y muchos. Eh, hacer un genoma entero eh, te cuesta mil euros. Analizar ya la letra que esté mal cuesta más trabajo. Pero imaginaros el, el, el, el cambio radical en todo. Y esto empezó hace cuatro o cinco años, esta revolución tecnológica. ¿Se puede encontrar, si es tan heredable las bases genéticas de los trastornos del espectro autista primero eh, es importante entender una cosa la mayor parte del TEA es variación común es nuestra propia variabilidad no está en genes concretos que tienen una mutación sino que es en muchísimos genes a la vez pero es cierto que en algunos otros casos sí que podemos encontrar el gen que está alterado o el problema genético que hay y en cuanto las estimas actuales es que en este momento los datos que estamos viendo es que en el 35% de los casos de TEA podemos encontrar lo que pasa. Hay, eh, genéticamente el TEA lo dividimos, lo dividimos en dos grupos que no son muy claros. Lo que llamamos TEA sindrómico y TEA no sindrómico. TEA sindrómico es cuando además de TEA tienen otras cosas. Eh, eso suele ser muy genético. Pero hay casos de, de TEA que no son nada sindrómicos, que solo tienen TEA. Eso suelen ser más variabilidad entre nosotros. Eh, TEA sindrómico, eh, alteraciones en nuestros genes que pueden producir TEA, lo pueden pasar a muchos niveles. Lo puede haber a muchos niveles. Por ejemplo, eh, en cromosomopatías. Los, el síndrome de Down, que sabéis que es tener un cromosoma de más en el PAR-21... Tienen muchos TEA. Mucha gente que tiene síndrome de Down tiene TEA. Un 7% o más de los Down, en nuestras estimas últimas el 12% de los Down tienen TEA. Y otros, muchas alteraciones cromosómicas también tienen TEA. Por ejemplo, un problema genético relativamente común que se llaman disom disomías uniparentales, el síndrome de Angelman y el Prader-Willi, tienen un porcentaje alto, tienen TEA. De hecho, representan casi el 2% de todos los casos de TEA. El síndrome del X frágil, eh, que sabéis que es el trastorno, la discapacidad intelectual de causa genética más frecuente, que no es el Down. Eh, Esto sabéis lo que son? Son tres letras, que son CGG. En nuestro genoma os decía que las palabras eran de tres letras. Pero hay sitios donde tenemos tres letras repetidas. CGG, CGG, CGG, CGG, CGG, CGG, Eso es para hacer eh, proteínas que lleven cosas. Lo que se llaman proteínas transportadoras, que necesitan ser como vagones de tren para llevar un producto. Y cuando tenemos CGG, CGG, CGG, CGG, es muy fácil que de repente aumente el número de CGG. Porque nuestros mecanismos de reparación del ADN es más fácil que haya mutaciones. Y cuando aumenta el número de copias... En este gen, en, este, en esta repetición, le llamamos síndrome del X frágil, que también tiene muchos también autismo. Y después hay un montón de enfermedades genéticas en genes tanto de nuestro ADN nuclear como un ADN pequeñito que tenemos en las mitocondrias, que también tienen TEA eh, y que tienen además otras cosas. Por ejemplo, tienen... Eh, el síndrome de, estos que todos que veis aquí, la, el síndrome de Charles, que tienen otras cosas, el, que tienen coloboma, tienen montones de síndromes distintos, tienen a veces también TEA. Pero esto solo representa el 5% de todos los TEA. Y os decía que podemos identificar eh, hasta un treinta y tantos por ciento. Una de las revoluciones importantísimas del diagnóstico genético del TEA fue cuando fuimos capaces de ver esos cambios de páginas. Eso es lo que llamamos alteraciones microestructurales del genoma. Os contaba que muchas veces tenemos, sobre todo en zonas donde hay páginas repetidas, alguna página de más o alguna página de menos. Eso es una causa muy frecuente de TEA. Eh, de hecho, aproximadamente en el 13% de los casos de TEA se encuentra el diagnóstico analizando esto. Es un análisis relativamente sencillo, porque no tenemos que leer todo el libro, sino solamente una letra por cada página del libro. Y lo podemos hacer con unos chips, con unos arrays, donde no analizamos los 3.300 millones de letras, analizamos solo un millón de letras por un millón de páginas. ¿Entendéis? Y vemos, por ejemplo, esto es el número de copias normal, esto es cromosoma X, que solo tenemos los hombres uno, eh, las mujeres son XX y los hombres son, son XY, y veis que aquí eh, este niño le falta un trocito de libro, donde hay un gen que es OPHN1, que cuando uno lo tiene deleccionado, que es como se le llama perder hojas, pues tiene un problema, y tiene TEA y a lo mejor otras cosas. Alteraciones estructurales pueden ser de dos tipos, ganar o perder. Le llamamos duplicación o delección. Ganar es siempre menos importante que perder. Imaginaros, síndrome de Down es tener un cromosoma de más en el PAR-21. Si en vez de uno de más tuvieras uno de menos, ese efecto no sería viable. Lo entendéis todo hasta aquí todo bien. Hay algunas... Eh, Pérdidas o ganancias de estas hojas, de estas alteraciones estru estructurales que son relativamente comunes, que son recurrentes. En cromosoma 12, en cromosoma 15, en cromosoma 16, hay algunas que son muy relativamente frecuentes. Y de todas ellas, pero las puede haber en todos los cromosomas, en todos. Eh, este es un trabajo que se acaba de publicar la semana pasada en la revista Science, donde... Es bastante interesante, esto se lo digo ya para los muy expertos, que cuando esto es heredable, las madres y los padres se comportan distinto. Eh, eh, normalmente, eh, eh, cuando se rompen, se quitan hojas y lo que se eliminan son genes, es más fácil que venga de las de, que venga eh, de las, eh, de las madres. Y cuando... Eh, si interrumpe por aquí, por un sitio donde empieza el gen, que se llaman promotores, es mucho más probable que vengan del padre. Las razones no las sabemos. Saber qué pasa, eh, dónde rompió, qué número de copias hay, es también importante porque sabemos que esto tiene que ver con la gravedad de los síntomas y que tiene que ver sobre todo con la comorbilidad. Y ahora aquí voy a ver si os explico un concepto que es muy importante. Eh, cuando uno tiene... Eh, un problema de este estilo, y tiene un niño con una alteración estructural, una copia de más o una copia de menos, pueden pasar dos cosas. Una, que sea de nuevo, es decir, que los padres no lo tengan y que el hijo lo tenga. Esto ya os decía que es parte del azar, es una cosa azarosa. Eh, y puede pasar otra cosa, que venga de uno de los padres, que en el padre no le pasó nada, no sabemos por qué, porque no entendemos cómo el ambiente influye en las cosas, y, pero que el hijo sí. Estos son heredadas y pueden venir del padre o pueden venir de la madre. mirar por ejemplo, ya que os lo ponía, si una persona tiene una mutación en el BRCA, que es el gen de cáncer familiar, uno de los genes de cáncer familiar, eh, una persona tiene el 80% de posibilidades de tener cáncer de mama y un 50% de cáncer de barrio. Eso es heredable siempre. Le vino a lo mejor de su madre y su madre a lo mejor le coincidió en ese 20% que no tuvo cáncer de mama en su vida. ¿Entendéis? Aquí pasa exactamente igual. Y nadie se tiene que culpar porque es parte del azar. El, cada vez eh, vamos diagnosticando más casos y vamos entonces sabiendo lo que pasa cuando hay una de estas alteraciones. Eh, nos, esto nos permite predecir y ver comorbilidades. Esto en genética es todo así. Mirad, por ejemplo, esto, esta primera ya que veo aquí. Una delección en cromosoma 21. Faltan unas poquitas letras, en, unas, unas páginas en cromosoma 21. Eh, eh, lo que sabemos ahora es, por ejemplo, ¿cuánto es la penetrancia? La penetrancia le llamamos a la probabilidad de que teniendo un uno de los padres lo padezca el hijo. Y lo segundo, ¿veis que tienen? Los niños que tienen esto tienen, aparte de tener TEA, tienen discapacidad intelectual, sabéis que es la comorbilidad más importante en TEA, TDAH y esquizofrenia. Otros muchos veréis que tienen epilepsia, otros muchos veréis que tienen trastornos de lenguaje, otros muchos tienen problemas cardíacos, problemas metabólicos. Y sabemos normalmente la probabilidad que ocurre esto. No significa que lo vayan a tener, pero sí que te permite estar atento o prevenir cosas que se pueden prevenir. Bueno, vamos avanzando porque aquí ya visteis que el 5% de los casos de TEA son cosas genéticas, sindrómicas, el 13% son estas alteraciones estructurales de que falta o sobra una página, y, pero os dije que llegamos hasta más del 30%. ¿Y esto cómo? Leyendo las letras del libro, le llamamos secuenciación. Muy pocos casos de TEA están secuenciados, normalmente no secuenciamos todo el genoma, secuenciamos la parte del genoma que entendemos, que es la parte que tiene instrucciones concretas, que le llamamos exoma. Y yo creo que prácticamente en el país los únicos que están secuenciados realmente son los del Gregorio Marañón, los que captaron Mara y Celso y toda la gente del Gregorio Marañón y nosotros en Galicia. Porque nos aprovechamos de un consorcio internacional, que es el consorcio de secuenciación del autismo, que nos permitió hacer la secuencia de tríos, eh, padres, madres y hijos, para ver... ¿Qué mutaciones tienen el exoma? Porque yo os contaré que nos pasa a todas partes en el país, que hay, que hay partes de España donde los médicos lo pueden solicitar, partes donde hay variación dentro de la misma comunidad o incluso dentro del mismo hospital. Y, y nosotros por lo menos pudimos ayudar ahí. Se han identificado más de 200 genes nuevos que son causantes de autismo. Tenemos 22.000, ¿eh? Eh, no son del todo azarosos, sabemos que son sobre todo genes de sinapsis, que son genes de conexiones de las neuronas, genes de neurodesarrollo, sabéis que el TEA es un problema de neurodesarrollo en gran medida, y genes de remodelado de cromatina, que eso es una cosa que seguramente implica una, una influencia ambiental. Y también lo más interesante, y lo que estamos ahora trabajando mucho, veis por ejemplo, estos genes cuando uno tiene mutaciones, además de TEA, tiene discapacidad intelectual. Estos dan comorbilidad con esquizofrenia, estos dan trastornos metabólicos, estos dan epilepsia, estos dan enfermedad congénita del corazón. Y, y también, como en el caso anterior, eh, podemos estimar, aunque la mayor parte de esta mutación es de nuevo, es nueva, la tienen los hijos y no la tienen los padres, pero también podemos saber la penetrancia, y también podemos, como os decía, prevenir muchas veces la comorbilidad. ¿Veis? estos tienen, además, hipotonía. Estos tienen, además, microcefalia y obesidad y problemas en la visión cuando tienen esta mutación. Esto es más complicado de contar. El último trabajo en el consorcio de nuestros grupos fue que, algo que tiene mucha importancia para la medicina, a veces no son mutaciones en el, cuando, sabéis que cuando se unen el espermatozoide del óvulo empieza hay un ser, hay un cigoto y empieza un ser humano. Pero a veces las mutaciones no son al principio, son en las primeras divisiones celulares, y no afectan a todo el cuerpo, afectan solamente un grupo de células del cuerpo. Esto le llamamos mosaicos. Y con técnicas informáticas muy sofisticadas somos capaces, somos capaces de ver estos mosaicismos que nos permiten todavía diagnosticar más y así llegar hasta el 35% de esos casos que os decía. Y, y esto también ocurre en las alteraciones estructurales. Hoy día somos capaces de ver en estos cambios de hojas, a veces también son mosaicos. Un problema que tenemos en, en genética, y nos pasa en toda la genética, que muchas veces vemos una alteración de un gen y no sabemos realmente cuánto vale. ¿Y sabéis cómo hacemos para verlo? Lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos modelos en Hay una Se inventó una tecnología que se llama CRISPR que consiste en poder editar el libro. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, es, es, eh, eh, nos gusta pecebra porque crece muy deprisa, tiene un sistema nervioso muy sencillito y lo que hacemos, por ejemplo, es eh, coger un gen, en este caso es AUTS2, pero lo tenemos en muchos genes, se lo quitamos o le cambiamos las letras y vemos qué le pasa. Y así podemos estar seguros que ese gen es la causa del problema. Voy a ir acabando, pero contaros también que la genética puede informar sobre la farmacoterapia. Eh, esto también es muy importante. Eh, casi en un tercio de los fármacos que utilizamos, o más, eh, es Interesante, obligatorio o conveniente hacer análisis genéticos, que es algo que también los médicos tienen que entrenarse porque va todo muy, muy deprisa. Pero también es cierto que muchas veces para tratamientos específicos la alteración genética que está nos puede ayudar a saber qué se le puede dar. Por ejemplo, eh, eh, estos niños que tienen esta delección, que tienen un comportamiento agresivo, se sabe que se, que se benefician de galantamina. Uno que vi el otro día, eh, sabemos que le van bien los anabolizantes. Eh, hay montones de cosas que cada vez se saben más, incluso también para intervenciones de comportamiento. Y, y bueno, ya os habló hablado, mmm, hablado Mara, pero deciros que eh, eh, los tratamientos de las enfermedades o de los problemas, de los trastornos o como lo que queramos llamar, pueden ser sintomáticos o pueden ser de la causa. Eh, eh, en un futuro próximo va a haber tratamientos para causas genéticas de TEA, y bastantes, porque se espera que de aquí al año, eh, al 2027, va a haber tratamientos para 1.500 enfermedades genéticas, de las cuales la mitad van a ser para trastornos de neurodesarrollo. Esto está debido a progresos muy grandes en terapia génica y terapia celular, aparte de las mejoras que puede haber en tratamientos sintomáticos. Eh, tenemos un problema en el diagnóstico, eh, porque ya os digo que es irregular irregularmente cubierto en todo el sistema de salud. Tenemos un problema mucho mayor todavía aún en el consejo genético. Lastrado por la inexistencia en España, no solo de la especialidad de, de psiquiatría infantil astora, que es una tragedia, sino de la especialidad de genética. Un único país de Europa, de Europa entera, desde hace años, que no tiene. Y, claro, ¿quién comunica esto? Los pacientes quieren saber, yo tengo un niño con TEA y con discapacidad intelectual. Y os podéis imaginar la cantidad de familias que tienen dos, tres, cuatro y hasta cinco niños con problemas. Esto es una tragedia que en, siglo XX, que en pleno siglo XXI es inadmisible que ocurra. Eh, eh, cambia mucho... El, tenemos que intentar esto, solucionarlo. Y yo creo que, por lo menos a nivel parcial, en Galicia y en este entorno, a ver si somos capaces de hacerlo y hacerlo bien. Porque las familias tienen ese derecho. Las familias que tienen un niño con TEA tienen un riesgo empírico determinado, más alto que la población general, de tener otro niño con TEA. Pero el diagnóstico lo cambia todo. Si es una mutación de nuevo que los, el niño la tiene y los padres no, esos padres no tienen, tienen el mismo riesgo que la población general. Pero si los padres tienen una alteración, sí que sus hijos pueden tener unas probabilidades de alteración. Y hay que saberlo calcular, saberlo contar, saberlo comunicar y, saber que los, y dejar que los padres tomen libremente una decisión y saberles informar de todas las cosas que, a las que tienen acceso. También, y esto me preocupa mucho, porque esto en cáncer está supermontado, pero aquí no, porque son áreas que quedaron dejadas de la mano de Dios. Pero, ¿qué pasa con el seguimiento de estos niños a riesgo? ¿Qué pasa cuando le encuentras una, una, un, un gen mutado y sabes que puede tener posibilidades de una epilepsia, posibilidades de tal cosa, posibilidades de tal otra? ¿Cómo le organizas el seguimiento a riesgo? Que en cáncer está organizado. Aquí habrá que organizarlo, tendrán derecho igual que los que tienen otra cosa. Y, y ya con esto acabo. no somos genes, somos también ambiente. Yo os decía que el ambiente influye en los genes, pero cómo es esto? los cambios de metilación y los cambios del ambiente en los genes, lo entendemos todavía muy poquito. Lo entendemos más en el cáncer, pero muy poquito en esto. Seguramente es, va a ser vital entenderlo. Pero hasta que tengamos cerebros y tejidos de gente que tiene estos problemas dentro de muchos años y bancos organizados, nos va a ser difícil. Mientras tanto, seguramente ser conscientes de que eh, la gente que tenéis eh, problemas, o eh, niños con problemas, o que vosotros mismos los, los, los tenéis, eh, primero dos cosas, que esto, un mensaje primero de que esto no es más que la variabilidad normal y que hay que aceptarla y entenderla e integrarla. Pero después también que cuando uno tiene problemas, eh, eh, deciros que estáis en el centro de varias áreas de desarrollo. Uno es la genómica, y esto es muy genético, otra es todo lo que es el desarrollo de neurociencias, que es espectacular. O sea, os coinciden las dos ciencias más disruptivas del siglo, del siglo XXI. Y yo creo que va a haber avances muy espectaculares en los próximos años. Y también que la atención, el cuidado, el trabajo, es importante a unos niveles que nadie se cree. Y con esto acabo. Mirad, estos son dos ratoncitos, ratoncitos genéticamente idénticos. Eh, eh, si se les alimenta distinto, les cambia hasta el color de la piel y son genéticamente idénticos. Pero imaginaros esto, qué sutiles. Esto son, es un trabajo que me gusta mucho siempre contar, que se publicó en Nature ne ne Neuroscience, que a madres con sus crías genéticamente idénticas, algunas se las separa de la madre y otras se deja con las madres. A las que se separan de la madre se le metila eh, el ADN distinto en algunos genes, y tienen más posibilidad de problemas, de cáncer, viven menos. Yo por eso cuando cuidadores, gente que echáis una mano, médicos, le, le tratáis con cariño, atendéis a esta gente, yo siempre digo para mí, qué bien lo estará metilando, porque no solamente es el beneficio psicológico, sino seguramente un beneficio biológico que no entendemos bien. Y yo os dejo con mi grupo que, gracias seguramente a la influencia de Celso, en este área ahora es bastante numeroso y ojalá que vaya para adelante. Yo se lo agradezco a, to a todos, pero particularmente a Cristina y a Itana, que llevan más esta línea. Desde luego muchísimo a Mara y a todo el grupo de Gregorio Marañón, que de su mano vamos en analizar todas estas cosas. Y también al Consorcio Internacional, que nos está haciendo está una satisfacción trabajar con ellos. Y nada más.